Tudo? Uh -oh. ¿Qué tal, chicos y chicas? Estamos en un nuevo video más para el canal de Brian y Hoy os traigo una nueva sensibilidad para nuestro juego Fortnite. Sí, ya sé que están cansados de tanto sensibilidad, sensibilidad, sensibilidad. He subido este, este y este y otros más. Pero bueno, eh, esta es como la reina de las sensibilidades, chicos. Es la mejor sensibilidad. Ya veis que me he sacado una partida de 16 kills, que no es poquito, ¿no? Para mí, 16 kills está bastante bien. Y encima de eso, lo versus 2. Entonces, les voy a traer la sensibilidad, pero les voy a decir una cosa. Les voy a dar 5 segundos para que vayan a la caja de comentarios y me digan qué creen que va a ser. ¿Sensibilidad lineal o exponencial? Decídmelo en los comentarios, pa, les dejo 5 segundos. Bien, ya que habéis salido ya del vídeo y haber ido a la caja de comentarios a dejarme un comentario ahí de exponencial o lineal La respuesta correcta la veréis después, Le voy a dejar con la intriga un poquito Y bueno, aquí vamos ya con los controles, ¿vale? Activado, activado, arriba Y lo demás pues lo dejamos como está en pantalla Y bien, vamos con la sensibilidad la sensibilidad a mirar y al apuntado estará desactivado ya que estaríamos usando las opciones avanzadas y pasaríamos al modo construcción, al de edición. Al de construcción les recomiendo al 2,2 o al 2,3. Incluso al 2,4, depende de vuestra velocidad y de los joystick si están reventados o no. Y la de edición un puntito más o dos puntitos más. Ahí veis que estamos reventando un poco al principio de la partida. Bueno, ahí disparamos al bot, pero... Dejadme un like si tenéis asco a los bots, decidme que no, decidme que sí por favor Es que de verdad me tienen, le tengo un asco yo a los bots que no es normal eh, Bueno, vamos a comentar un poco la partida por encima y seguiremos hablando de la sensibilidad Pues estaba acojonado, en ese momento estaba acojonado porque tenía a tres tíos en el techo y un tío por la espalda no lo había visto Bien, ahora vamos con la sensibilidad de vista. Bien, pues aquí está en pantalla velocidad horizontal al 48% y vertical al 46%. Siempre que tiene que estar por 40% y 50% porque es la mejor opción. Así que ya les estoy dando pistas de cuáles Si es y el lineal o exponencial, ¿eh? Les estoy dando pistas Luego potenciadores por pues, desactivado 0%, 0%, 0 segundos Y potenciador instantáneo a construir activado, ¿vale? Ahí veis los headshots que le he dado Ha sido increíble esos headshots ahí Y bueno, ahora vamos ya a por la siguiente sensibilidad Bien, pues es la sensibilidad al apuntar con la mira Al 9% arriba y 8% abajo Lo demás, como siempre, al 0%, 0% 0% y 0, 0,00 segundos Y bueno, aquí estáis viendo la baliza que le estoy metiendo a esta gente <ríe> no, en serio, es muy buena la sensibilidad Vais a dar muchos, pero muchos, muchos tiros a la cabeza Vais a dar demasiados Vais a ver una gran, gran eh, diferencia, resultados, como todo es, es en plan, le vais a quitar demasiada vida a los demás, ¿Vale? Vais a notar una gran diferencia Y aquí vamos a ver un clip que me saqué, ¿vale? Que es para sacar un clip Aquí mato al, remat al rematado Aquí mato al rematado <ríe> Vaya, ¿cómo suena esto, eh? Y bueno, vamos abajo y veo que no hay nadie, ¿vale? Pero sí, tengo la opción de los pasos Así que sé que hay alguien por ahí Digo yo Vale, hay alguien por aquí Creo que está debajo de esta zona de aquí Miro a ver y no Creo que está debajo del suelo este No, es que estoy pisando Bajo un momento a ver lo que era y de repente me encuentro a tres tíos ahí de espectro Y bueno, me voy de aquí digo, aquí no tengo nada que ver Me marcho de aquí Me empieza a disparar el espectro Lo mato, no pasa nada Vengo aquí me encuentro a dos tíos Headshot y headshot y me los mato Madre mía, esa gente queda así ahí campeando los dos Apuntándome a la cabeza Y me da tiempo a a los dos Es increíble Y bueno, ahora sí que sí Vamos con la siguiente sensibilidad y bingo, ya tenemos aquí la tipo de sensibilidad, y sí, es exponencial, muchos suscriptores me están diciendo que pruebe la lineal, pero os sigo diciendo la verdad, la exponencial para mí me sigue yendo mucho mejor, si le va mejor a la lineal, puedo ponerse a la lineal y buscarse una sensibilidad lineal, que yo subí un vídeo de la sensibilidad lineal, pero sin duda la exponencial es la mejor que me va a... Sin ninguna duda, porque vais a dar muchos más tiros de lejos, de, con la lineal no vais a dar casi nada, casi nada de lejos, así que es muy difícil Y bueno, ahora vamos a por la zona sin uso y panel de control Como sigo diciendo, panel de control no sirve para nada, así que lo dejamos en desactivado Y en los joystick, en uso del mando, lo dejamos al 8% y al 7% si tenéis el mando mejor, o sea, totalmente nuevo, lo dejáis al 5% abajo, ¿vale? Porque yo tengo el mando un poco estropeado y por eso lo he dejado al 7%. Pero si lo tenéis nuevito, pues al 5% los, les irá muy, muy bien. Y bueno, ya que estoy por aquí, les voy a comentar un poco la partida que me estuve sacando. Es verdad que la gente que me encontré era bastante mala... Lo reconozco totalmente, yo tampoco es que sea aquí muy bueno Y aquí me estarán diciendo, yo es que campero eres, Brian No, no es que sea campero, es que no tengo materiales suficientes para ir a rusear ¿sabes? Mirad los, los materiales que tenía, me la estaba jugando demasiado Decidí bajar y le meto otro headshot más Aunque no parezca headshot sí, fue a la cabeza directamente, fue a la cabeza Y bueno, me pongo a lootear un poquito Y no me esperaba para nada Lo siguiente me puse a curar, tal, normalito, como un jugador corriente, llevaba 10 kills. No era consciente de que llevaba 10 kills, no lo estaba mirando ni siquiera, no sabía ni que llevaba 10 kills. Así que, bueno, no me ponía ni nervioso ni nada, me ponía a curarme. Aquí sí que me puse un poco histérico con la adición porque, como veo... ¿Y por qué no editaba bien? Pues la respuesta es simple, porque era el primer día que estaba probando la sensibilidad. Sí, era el maldito primer día y no me estaba acostumbrando bien. Es verdad que cuesta un poquito habituarse, pero, o sea, de verdad, cuesta un poco habituarse, pero para sacarse 16 kills y todavía no estar habituado, cuando se acostumbre, imaginaos lo que podéis reventar, podéis reventar demasiado. Y bueno, seguí aquí looteando un poquito... Y el típico camión, ¿no?, que te cura al máximo, pues vamos a por él. Pero me viene un tío de repente que no lo había escuchado y yo, yo, no lo puedo creer, es que ¿dónde estaba ese hombre? Lo mato, era un caramelito, sí, era un caramelito, así que me da que era un bot, no sé si era un bot o qué. Si han quitado los bots o no, no lo sé, la verdad. Pero mirad, este tío también es un caramelo. Son muy malos, lo siento mucho, pero de verdad, eh, practicar un poco más. <risa> a ver... Yo tampoco soy muy adecuado para decir que soy sí. bueno. Yo tampoco soy muy bueno, pero esas personas no sabían ni siquiera construir. No sé, que no tengan materiales a esa altura de la partida. déjeme es que da que no tenían ninguno aquí. Bueno, ahora sí que sí, vamos a curarnos con el camión. Y quería comunicarles un poco sobre el tema del canal YouTube. Estamos a casi nada de 3200 suscriptores. Es que no me lo estoy creyendo, 3200 suscriptores. En el canal somos 3200 personas, y después a ver, hay una cosa que me encanta de este canal y otra que no me encanta que tengamos suscriptores, pero odio que nadie se me una a los directos cuando hago gameplays y de Fortnite y demás. Nadie se me una a los directos, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 7 espectadores como muy yo, y eso no me mola nada, no me anima nada a hacer directos, sino solo hacer vídeos. Entonces decímelo en los comentarios si prefieren hacer vídeos solo o también estar haciendo directos. A mí me gusta hacer directos. Pero si no les gusta que haga directos en YouTube, pues me lo pongo a hacer en Twitch y ya se nos va la bola ya. <ríe> nos creemos aquí los mejores ya en Twitch. A ver, llevábamos 12 kills, ahí veo a uno y yo, yo lo mato porque parecía uno solo. No, parecía uno. Me quedaba agachado porque tampoco es que tengo muchos materiales para gastar, así que... Me quedo un poquito agachado en los arbustos Tal, como un típico manco Pues empiezo a disparar sí Ahí el bloom, y digo yo, ahí Dios mío El bloom que tengo Es que el bloom, le tengo mucho asco el bloom Esa gente no era tan mala, como estáis viendo No era tan mala, iba a rusear Iban muy agresivos Pero mi sensibilidad va a ser Que cambie las cosas Ahí mato a uno porque le, dio, le doy Todas las balas, viene otro Ahí falló una pero porque era muy difícil darle y ahí falló otra. Y digo yo, ay Dios mío, lo que estoy fallando. ahí No sé qué hice. Edito un poquito hardcore. Y le doy. El tío era malo también. A la puntería era un poquito malo los dos. ¿Por qué fallé tantas balas los nervios? Chicos, les recomiendo totalmente que no se pongan nerviosos en los PvP. Eh, cuando yo tengo un PvP contra alguien... Mi corazón se pone a mí y no sé si les pasa a ustedes, pero se ponen muy nerviosos, se ponen a construir a saco Como si fuera un mongrel y no, no sois mongrel ni, ni te fue ni nadie de esas personas, somos personas normales Y si son como te fue y eso, no sé qué haces viendo este vídeo, vete a jugar la Fortnite anda, vete a jugar al Fortnite y practica Porque seguramente irás al mundial <risa> Ahora sí, en serio, eh, no se pongan nerviosos chicos, no se pongan nerviosos porque les va a salir mucho peor las cosas Ahí me viene un tío, un caramelito. Y yo, pero por favor, ¿por qué me toca gente tan mala? Sí, llevaba 15 kills. ¿Dónde está las 16 kills? Viene uno. Eh, bueno, a ver. Aquí este dúo de aquí me va a matar. No gané la partida. Siento decirles el spoiler, pero no gané la partida porque viene un tío con basoca y a mí la gente con basoca la odio muchísimo porque den muy mala suerte. No es que me caigan muy bien los basocas. Tengo muy mala suerte y empiezo a editar un poco lo loco, empiezo a hacer noventas eh, Bueno, ahí me disparó y digo, ¿dónde está ese hombre? ¿Pero dónde estás? ¿Dónde estás? Eh, me destruye la construcción, me pone muy nervioso que se pongan así los tíos estos Y me mata, sí, me mata, perico, ¿por qué me matas, perico? Bueno, perico, muchas gracias